O atención, sea, atención, yeah. Yo, yo, de Mallorca para el mundo, laboratorio, laboratorio. Yes. yeah. 023, desde el laboratorio, conciencia, Yeah conciencia Obrero. del vientre de su madre vinieron y sus huesos en la madre tierra dejarán serán alimento y a la vida nutrirán Y si a nuestra energía ponemos acción vibración positiva unión y revolución lograremos encontrarlo natural nosotras y los vacíos llenar. perros en tu palabras, pero ello tú no debes. Ah. Piensas en lo que de verdad tu vida depende. Te das cuenta que vida no ah. hay una otra. Ah. Y tu hermano no te estás dando una propia. Consensos soñadoras de em Alcanfabi y Alzan los bows por transformar. Sembran los por Diferent, sor canto encaixado Si lo miras y si mira la vida da muchas vueltas Al buen trabajador lo quieren pero si da baja Lo sacan a las calles como si fueran basura Pero tenga en cuenta que su esfuerzo siempre fue el mejor Mejorar la calidad de lo natural Volver a soñar, sentir lo espiritual posible, presente, focalizar Losing the field, to shine and never give up Un gran mundo mundial, nos trabajar para un sistema opresivo donde la salud mental es cosa de rarillos, la visibilidad debe ser natural es humano, se hace respetar Parte de mí, mis controversias, manías, el galimatías del boli como abismo. Partes de mí, también es todo lo que me rodea y si no lo respetara sería como odiarme a mí mismo. Pensando alternativas para respetar la vida, vienen semillas de conciencia en rimas que a mi mente inspiran. Inspiración, tengo yo de cambiar la creencia que soy víctima de Babilón. Te vendo aquello, te ofrezco algo. Que desde ahora es lo que siempre te ha faltado Soy mismo el mismo enemigo Y con anuncios se haré empeñarme hasta el alma El capital aprieta, pero no te ahoga Te necesitan vivo, aunque no en la soga Las tornas ya han cambiado, nuestro canto suena alto Vamos pisando fuerte, él ahora es nuestro acto Acto seguido, yo solo haré mención De la vibra positiva que me inspira a esta canción Es la emoción que surge de la unión Así que abre tu alma y presta atención ¡Cómo fue! Brilla, brilla, brilla, brilla. brilla. Canta, Canta, check, check, shep. Delta Vision. Eleva tu conciencia. 2023. 8:45 de la noche.